En la CDU los conocimientos se dividen en nueve grupos. Grupo 0, Generalidades. Grupo 1, Filosofía y Psicología. Grupo 2, Religión y Teología. Grupo 3, Ciencias Sociales, Economía, Derecho y Educación. Grupo 4, Vacante. Grupo 5, Matemáticas y Ciencias Naturales. Grupo 6, Ciencias Aplicadas, Medicina y Tecnología. Grupo 7, Arte, Bellas Artes y Deportes. Grupo 8, Lenguaje, Lingüística y Literatura. Grupo 9, Geografía, Biografía e Historia. Saludos, Sara de Dios.